Bendito San Jerónimo Emiliani, que pasaste por la tierra haciendo el bien, caritativo padre de los más necesitados, noble y entregado servidor de los pobres, que con dedicación consagraste tu vida a los demás, y pusiste toda tu fuerza y energía en consolar y ayudar a los que sufrían carencias que con amor sucurriste a los humildes, a los niños desamparados, a las viudas y a los enfermos, para tratar de conseguir tu propia santificación y la salvación de las almas y cuerpos de los afligidos. Y por ello, Dios premió tu oración, tu sacrificio, tu compasión, tu desprendimiento y generosidad, permitiéndote ofras frecuentes, prodigios y milagros. Oh prodigioso San Jerónimo, conociendo cuál agradable eres ante Dios, y por tus múltiples favores y milagros que por medio tuyo se ha dignado otorgar a tus devotos, acudo a ti para solicitar tu ayuda no desprecies mis humildes súplicas, y llévalas ante el trono del Altísimo. Pues, aunque me encuentro triste y afligido, y las dificultades me agobian, confío plenamente en el amor, la bondad y misericordia de nuestro Padre Celestial. Oh Santo de los pobres y afligidos, glorioso San Jerónimo, ahora que gozas de la dicha eterna, dame tu auxilio, amparo y protección. Alivia mis angustias y necesidades, sobre todo, mis estrecheces económicas, que ahora tanto me preocupan y abaten. Te pido por tu santa y poderosa intercesión, y con la gracia de Dios misericordioso, sea escuchada mi oración, y mi petición será despachada favorablemente. Oh San Jerónimo, santo de los milagros, alivia la congoja de mi corazón, y haz que yo viva aquí como verdadero amante de nuestro Señor, para poder gozar de Él, junto a ti, en el cielo. Amén.